Precioso canto que quiero compartir con los ungidos en esta noche. Vamos a glorificar al Señor. Regale el mejor aplauso a Cristo. y viene... I'm cool. al único que merece la gloria uh, gracias Dios gracias